A continuación vamos a presentarle un reportaje especial sobre el primer Picasso para la construcción, inicio de la construcción de la iglesia San Antonio de Padua en el sector Los Charamicos del municipio turístico de Sosúa. Hoy con la visita del obispo de la diócesis de Puerto Plata, aquí con nosotros. Para hacerle presente en medio de los hombres esa iglesia que tiene... Una dimensión material, humana, terrenal, pero también esta dimensión espiritual. El arquitecto Jonathan del Rosario va a hacer la presentación formal del proyecto. Nos va a dar los detalles de cómo estará compuesta la obra en su totalidad. Vengo en representación del arquitecto L.C. Raposo. Eh, ambos colaboramos y trabajamos en el desarrollo del proyecto. Eh, ya hace dos años de eso. Este proyecto va a impactar de forma positiva lo que es esta comunidad, integrándose de forma armoniosa y reafirmando la, la identidad de la iglesia en el municipio. Eh, por la naturaleza de la ubicación y el estilo que tiene el proyecto, un icono de referencia que viene a realzar y a consolidar lo que es la iglesia. Básicamente, eh, están los planos, eh, aquí tenemos la planta del primer nivel, eh, ya por lo que esa zona ahí, eh, con el frente para allá y para acá, eh, es la iglesia, en un primer nivel lo que tenemos es eh, un salón multiuso de conferencia donde se van a hacer actividades que apoyen a la iglesia, y ya en el segundo nivel va a estar la iglesia per se. Juntos vimos el primer Picasso. A partir de mañana tienen el permiso para iniciar esta obra en este lugar. Y la, Ella fue de las primeras que comenzó aquí con los pasos cuando se iba a hacer esta obra. Eh, cuando ya estuvo en la alcaldía y, y su presencia, presencia entre nosotros es de gran agrado y sabemos y también el apoyo que nos irá dando en esta, esta obra. Y con esta obra que hoy estamos iniciando, estamos encendiendo un gran faro de luz, un gran faro de luz que va a iluminar las oscuridades y las realidades negativas para que Sosúa, que ha brillado tanto en la historia, brille ahora con una luz radiante, porque ahora con la presencia de un templo, con la dignidad que hoy vamos a iniciar, pueda Sosúa brillar y volar alto y bien alto. Si el alcalde tiene algunas palabras, tiene el momento. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga a todos, mi Señor. Bienvenido a la honorable ex mi hermana y dona mismo un fuerte aplauso por la Para las autoridades civiles, eclesiásticas, amigos, hermanos todos, quien invierte en la obra de Dios. Por siempre, Jehová lo acompañará y lo ayudará. Por que apoyar esta obra en cuerpo, alma y espíritu. Dios bendiga a todos los que están aquí. Vamos a cooperar para levantar esta obra en nombre de Dios. Fue un apoyo incondicional que nos dieron hasta llegar a este momento. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos por venir y continuamos conectados en la obra felices, estamos regocijados por ver este primer Picasso. La verdad es que mucha gente se ha ido a la casa del padre esperando ver este momento que nosotros podemos ver. Es un sueño hecho realidad porque todos los que son de Sosúa conocen la historia del de tiempo que tenemos o que teníamos esperando que este solar fuera desalojado. Yo para... creo que es de vital importancia eh, que, el municipio, que el municipio siga apoyando esta obra. ¿Usted se siente feliz con la iglesia. Pero, pero claro, pero claro, y la vamos a apoyar al 100%. Feliz de la vida y doy gracias a Dios que nos ha permitido ver, ver este momento. Y pienso que todos unidos en oración, principalmente, vamos a poder dar término a este proyecto tan maravilloso que vamos a tener que va a representar a Sosúa. más adelante estaremos presentándole a ustedes las cuentas bancarias donde todo el que desee colaborar en una de esas cuentas autorizadas donde le va a salir un nombre autorizado, ahí pueden hacer cada uno de sus aportes. Muchísimas gracias Maribel, y este, ha sido, ti, este ha sido un gracias. reportaje de Félix Corona, gracias. gracias. ¿Cómo se llama la bebé? Camila. Gracias Camila por estar aquí, gracias, muchas gracias.